Eh, continuamos con carlos en primer lugar muchas gracias por la invitación eh, yo quiero oh, está bastante alto, está. Eh, yo quiero hacer mi presentación haciendo una cita de un texto muy popular seguramente varios de ustedes lo conocen es de john perry Barlow, que fue escrito y presentado en 1996 en la conferencia de davos es la declaración de independencia del ciberespacio yo voy a citar eh, la parte inicial de lo que él presentó en, en, en aquella época y dijo así, eh, gobiernos del mundo industrial, ustedes, cansados gigantes de carne y acero, vengo del ciberespacio, el nuevo hogar de la mente. En nombre del futuro, les pido que en el pasado que nos deje paz. No son bienvenidos entre nosotros. Ahora bien, normalmente cada vez que se cita este texto actualmente es eh, principalmente para criticar a John eh, y tildarlo de ingenuo a cómo es posible que los gobiernos no iban a intervenir en algún momento en Internet. Creo que en general son un poco injustos con John porque la declaración de independencia del ciberespacio es eh, una suerte de fotografía eh, del pulso que en ese momento implicaba la aparición de Internet y del potencial que tenía para eh, el desarrollo de las personas. Eh, hoy sería imposible decir que el Estado no debe regular eh, en general lo que ocurre en internet, no necesariamente eh, la tecnología en sí o las empresas que desarrollan sus actividades en internet, pero sí lo que ocurre en internet. Entonces ha ocurrido eh, una suerte de maduración desde el momento en que John publicó este texto y lo que ocurre actualmente. Eh, como cada tecnología que ha creado el hombre, eh, internet no es más que un reflejo eh, de toda la grandeza y de toda la miseria que eh, el hombre puede producir. Entonces, habiendo dicho esto, que para algunas personas puede resultar algo obvio, eh, paso a referirme específicamente a lo que es eh, ciberseguridad. La ciberseguridad, eh, específicamente en la región, ha sido una preocupación eh, de no hace muchos años, pero que sin embargo ha eh, venido trabajándose eh, de manera continuada y que ha producido, eh, en mi opinión personal, muchas cosas eh, interesantes. Principalmente porque hemos tenido el apoyo de entidades eh, intergubernamentales como la OEA, el Banco Interamericano de Desarrollo, que de alguna manera han recogido experiencias previas que no existen eh, o que no existían en la región, como por ejemplo el caso de Europa, para poder traer esos aprendizajes y apoyar a los gobiernos para que puedan empezar a generar regulación en el tema de la ciberseguridad. Eh, hay mucho que se puede decir respecto de ciberseguridad, eh, principalmente porque la ciberseguridad es algo general que depende de la audiencia a la cual uno se intente, eh, a la cual uno intente conversar, para poder eh, explicar qué cosa es ciberseguridad. Por ejemplo, si ciberseguridad eh, se conversa dentro del ámbito de lo militar, probablemente estamos hablando de ciberdefensa, capacidades del Estado, mecanismos de respuesta ante ataques, pero la ciberseguridad también tiene que ver con la seguridad de las personas, personas que son atacadas por malware, personas que eh, no conocen cuáles son los peligros que implican la navegación dentro de Internet, qué prácticas seguras pueden... Eh, emplear o aprender para poder eh, manejarse mejor en entornos eh, digitales. Entonces, habiendo dicho eso, eh, quiero hacer hincapié en algo que personalmente me resulta muy interesante de toda esta discusión de qué es ciberseguridad, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que falta. Eh, existe una percepción de que de la misma manera en que en 1996, cuando se presentó este manifiesto, existía una suerte de idea romántica de lo que Internet debía llegar a ser y que no debía ser eh, controlado por nadie eh, y debía haber una suerte de desregulación respecto a lo que ocurría en, en, en, en lo que respecta al uso de esta tecnología. Como <coughs> ha ocurrido esto, finalmente... Eh, no fue así. Eh, en el momento en que la economía empezó a ingresar a Internet, en el momento en que las empresas empezaron a ingresar a Internet para ofrecer servicios y productos, y el gobierno también empezó a usar Internet para satisfacer algunas necesidades en el ámbito de los servicios, o incluso el funcionamiento mismo de sus operaciones, es que podemos hablar que hay toda esta suerte de regulación eh, que venció a aquellos que manifestaban que Internet debería mantenerse como una tecnología desregulada y que todo lo que tenía que resolverse, tenía que resolverse entre las, partes, entre las personas que utilizaban esas tecnologías. Entonces, de la misma forma que ocurrió en 1996, actualmente está ocurriendo en el sentido en que los gobiernos, eh, el sector privado, la sociedad civil, están manteniendo una discusión respecto a, la a sobre qué debe implicar la ciberseguridad. Y esto finalmente está teniendo un correlato en la forma en que se regula la ciberseguridad a través de planes de ciberseguridad, ...a través de la compra de eh, tecnología que permita aumentar capacidades de ciberseguridad... ...a través de la creación de capacidades y una serie de otros elementos bastante importantes... ...que si ustedes tienen interés en ello pueden revisarlo en una publicación que hizo eh, la OEA... ...junto con el Banco Interamericano de Desarrollo en 2016, eh, en donde analizan básicamente... ...cuál ha sido el desarrollo de la ciberseguridad en la región, hacen un ranking y más o menos identifican cuáles son eh, los puntos en los cuales hay que trabajar más para poder eh, mejorar en estos campos. Pero volviendo al tema de la discusión, eh, existe una percepción, al menos desde el punto de la sociedad civil, eh, de que si bien es cierto no hay una polarización, hay, no hay, una, polarización, hay una suerte de eh, digamos eh, creación de bandos en el sentido de que la ciberseguridad puede entenderse, y con esto estoy haciendo una generalización, casi exclusivamente con la regulación de tecnologías que permitan al Estado y a la operación de sus servicios y su infraestructura funcionar. Mientras que por otro lado tenemos eh, a gobiernos, eh, empresas y organizaciones de sociedad civil organizada que ven la ciberseguridad como una oportunidad eh, de construir políticas que tengan que ver con la persona y no necesariamente con las infraestructuras, con la tecnología, con las capacidades militares, eh, de los estados. Eh, yo lo voy a dejar ahí porque principalmente lo que me gusta de, de, de este tipo de espacios es poder compartir con las personas que están del otro lado, eh, que probablemente incluso son más expertos que los que nos encontramos aquí, entonces lo voy a dejar allí y, y para que podamos tener más tiempo para las preguntas. Muchas gracias, Carlos.